Vamos a empezar ahora porque tarda bastante en cargar Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Windows Phone Gamer Hoy tengo para acá, para traerles, para mostrarles, para enseñarles, para comentarles Subway Surfers, versión especial San Paulo, con el mundial y el fútbol, sí, el fútbolito. Bueno, eh, Por si no conocen Subway Surfers, eh, obviamente si no no estarían viendo el video okay. es, un, es un runner en 3D, a ver, vamos a empezar a jugar es la historia de un amigo nuestro acá que le gustaba vandalizar los trenes Vino la policía, se lo quiso llevar y el pibe empezó a correr por arriba de los trenes Sí. El objetivo es que no nos agarre el policía que tenemos atrás Que no nos choquen los trenes, no morir horriblemente al lado de abajo de un tren Los controles son bastante sencillos tocamos hacia arriba para saltar, a los costados nos movemos y para abajo rodamos y pasamos para abajo de barreras como esta a ver, puedo? Eh, muy bien el juego dentro de todo, tiene una estética medio caricaturesca linda acá los trenes se mueven para que no sea siempre el mismo tren quieto al mismo tiempo el tren te la puede. te comes de frente un tren y... abrazaste a la parca pero bueno Además, el juego cuenta con. Eso creo que era una bomba, no lo había visto nunca. Pero además, el juego cuenta con algunos modificadores y letras. Las letras todavía no entendí muy bien para qué sirven. Pero los modificadores. Va a ser difícil que encuentre alguno, pero suelen ser como zapatillas de saltar alto o una mochila de aerosol de jetpack que nos dan una ventaja. Además, el juego cuenta con un power up que es, ahora lo vamos a gastar, que es este que es esta barra. Esta barra nos protege de un choque de algo. ¿Sí? Vamos a chocar un algo. ¿Ves? Explota la, la tabla esa, como una tabla de surfing, súper mágica. Y nos protege de un... ¡Uy, el tren! Uso. Y nos protege de un choque. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se co... ¡Uy! Esa es la parte en la que yo me choco como vieron tiene la modalidad save me que te gasto una llave, como les decía este juego en las llaves y las tablas y todas las cosas lindas se compra con plata de verdad porque es modalidad freemium, cosa que personalmente no me hace ningún tipo de gracia, la modalidad freemium, freemium implica que el juego es gratis, te lo puedes bajar gratis, lo puedes jugar gratis pero todas las cosas se compran con plata, de verdad. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Vos puedes ser el mejor jugador del mundo, ser así, vistiendo como un campeón, pero el problema es que viene alguien con una billetera muy grande, se compra 2.500 millones de llave, cada vez que pierde compra, sigue jugando y sigue jugando y sigue jugando y sigue jugando y, sigue jugando y no le ganas nunca. Bien, en el lado positivo, si logro encontrar en dónde es que está todo esto, voy a ir si acá, no era acá. Bueno, ahí ese era el shop donde tenés que comprar las cosas Esto es lo que tiene interesante Tiene distintos tipos de ropa nuestro personaje La común, una negra, una con estrellitas Hay distintos personajes, yo creo que este conejo es realmente aterrador Y el payaso empeora No, el tigrecito está bueno, pero el payaso es tremendo y el conejo también Y estos los podés comprar con monedas Las monedas no son plata real directamente Se consiguen ganando jugando, digamos pero después tenés un botón que es comprar monedas como ahora se los vamos a mostrar en la tienda, ¿ven? Comprar dobles monedas, comprar 4.000 monedas, comprar tablas, comprar cajas misteriosas, comprar modificadores de puntaje, mejoras para los cosas. Así que bueno, y acá este es el botón de comprar monedas, ¿ha visto? Acá está en comprar monedas, puedo comprar 300 llaves de un solo saque para no perder nunca, Puedo comprar, ¿cuántos ceros tiene eso? Bueno, un montón de monedas como pueden ver ahí ¿no? Para pa, pa comprar todo lo que yo quiera Tiene estas cosas así que si vendes tu alma y le das me gusta en Facebook A otras cosas que no son, las, que no son mi canal, a mi canal sí le tiene que dar me gusta Les regalan monedas y, y cosas así Pero bueno, el juego es muy lindo Para los chicos que tiene baja nivel de violencia Está lindo el juego, así que pruébenlo Díganme en un comentario a ver si les pareció bueno, malo. Si prefieren el clásico Temple Run. Yo prefiero el Temple Run. Pero bueno, esto fue Windows Fun Gamer. Espero que les haya gustado. Y espero verlos la próxima vez en el próximo episodio. Suerte para todos.